a costa de que la lastimaste tanto, a la larga, toda mujer se arrepiente de haber sido buena, con quien debió ser maldita, la ironía de la vida es de ser una persona excepcional, con alguien que de excepcional no tiene nada, haber entregado todo a un simple mendigo y ratero, que solo sabe hurtar y estafar, pero de amar no se entera, Qué duro es cuando una mujer le da lo mejor de sí misma, a uno que es una mera piedra en el camino, qué duro es ver todo eso, como tiempo perdido. Lamentablemente son de esos amores que aniquilan el deseo de amar de toda mujer, para cuando llega alguien a la vida de esa mujer, ya no hay amor para nadie, ya su corazón está. Para ti o para nadie no hay nada, esa mujer está vacía como el caparazón de una tortuga, y vacío está, sin nada que ofrecer, Sin nada que dar, Todos son excusas, Todos son razones por las cuales, No puede amar, Y razones por las cuales, No puede confiar. Una mujer que te dice las cosas, Y te las pelea, Es tuya, Pero una mujer callada, Es mujer cansada, Y cuando se cansa, Está lista para irse. Cuando ella gritó tu nombre, Esperando que respondieras, Digas algo o hagas algo, es porque ella aún es tuya, aún está a tu lado, aún eres su dueño, pero cuando ella se calla, cuando ella es indiferente, cuando ella poco le importa dónde estés o con quién estés, es porque en ese momento ella ya no es para ti. Cuando ella empezó a controlar las lágrimas, es porque para ti ya no hay nada más, ya ella se dedica tiempo, ya ella se dedica a amarse, y ya no en amarte a ti, que nunca quisiste comprender. Lo de ustedes, yo sé que tantas veces ella acertó contigo, pero ahora cansada está de no ver esfuerzo de tu parte, ha sido lo que a ella le destroza, ya no comprendes que ya ella no puede darte lo que tú nunca le diste, lo siento, pero le hiciste perder el tiempo, haciéndole pensar que hacer otro intento te haría feliz, ella reventó porque nunca logró comprenderte a ti, tan alejado, tan ausente, tan lleno de contradicciones, y tan inmerso en sí mismo, sin lugar para nadie, le hiciste tanto daño, y dices que fue sin querer, dime qué esperabas, si siempre tuviste la opción de quedarte y querer, Qué pena que no seas el indicado para ella, ella quería que ese alguien fueras tú, pero ya su piel no tiene necesidad de ti, y sus labios ya no buscan los tuyos, ella ahora busca cobijo en los brazos de otro, ya se cansó de tus pobres argumentos, cargados de tanto tormento, porque amarte siempre fue exigirte, por eso ella ya no te quiere, la llenaste de tantos miedos, que ahora ya se propuso quererse y ya no quererte más. Ya no te volverás a reflejar en su mirada más, la batalla entre lo que ella sentía y pensaba fue el pan suyo de cada día. saltó muchas veces por ti y se deshizo cuando chocó contra tu indiferencia, rompiéndose por dentro cuando tú la ignorabas. Ella ya no se quiere reflejar más en ti, solo quiere verte irte, perderte en el olvido, dejarte en el ayer, y que sea solo un recuerdo. Ella ya no te quiere ver pasar, enfrente de ella, ni reflejarse en ti. Tú no dijiste nada, ella entendió todo. Ella se dio cuenta que para ella jamás habría tiempo, se dio cuenta que tú jamás le responderías con plena convicción de que la amabas de verdad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 O es un sí, o es un no, se cansó y se marchó. La trataste tan mal e hiciste como que no te dabas cuenta, ella hacía lo mismo y te ofendías, Qué injusto fuiste. Ella dio lo mejor de sí misma, trató en muchas ocasiones arreglar las cosas contigo, y tú en su lugar hiciste como que ella era la responsable de todo. Nada puedes hacer ya para hacer que regrese y crea tus mentiras, ten en cuenta que ella ahora es una mujer segura de sí misma. Ya no, va de salida ni a las plazas, ni a los mercados, ni se ejercita esperando ligarse a nadie por necesidad. Ahora ella es quien elige, ya no, se entrega con facilidad, los tipos de ella ya son distintos. Ahora aprendió a preferir, y no, solo a elegir, ahora ella escoge y se dedica el tiempo para pensar si a alguien realmente le conviene, si realmente alguien la puede amar de verdad. Antes quizás la necesidad, el miedo, o la soledad y el miedo de quedarse soltera la dominó, y por ello se entregó a ti, pero ahora ya ha madurado, se ha dado cuenta que no necesita de ti, y que sustancialmente no tiene ya nada que deberte. Te lamento de verdad, si creías que ella estaría aquí para satisfacer tus caprichos, la verdad es que esa es una aspiración muy ambiciosa, para una mujer como ella, que le costó tantas tormentas superarse, y ser lo que ahora es. Te perdonó demasiado, que tú te acostumbraste a fallarle todo el tiempo, lo lamento pero esta vez creo que ya no habrá segundas oportunidades, la veo tan convencida de que esto es lo que quiere, que esto es lo que busca, y parece no dar su brazo a torcer, te juro que ahora las cosas son distintas para ella, lo llaman karma, pero es lógica, recibes lo que das, así que ten presente que todo lo que ha pasado entre tú y ella, fue porque tú mismo la provocaste, lo vi de primera mano, me di cuenta cómo te portabas con ella, no siempre le dabas su espacio, y a veces la dejabas esperando. Tú fuiste quien la perdió y la dejó llorando, ahora ella se siente feliz en su soledad, tú fuiste quien dejó que ese amor, que ella te tenía se muriera así nada más, sin mucho que aportar, lo lamento, pero tú fuiste quien le falló, tú fuiste quien le enseñó que ella necesitaba a otra persona. En este mundo hay dos clases de hombres, los que secan las lágrimas y la abrazan desde lejos con sus palabras, y el que la ve todos los días y no se da cuenta que ella ha llorado. Tú te convertiste en el segundo, ella lloraba y tú no lo notabas. Por eso ahora es muy feliz consigo misma, y ya no necesita de ti, ni de nadie que le ofrezca una relación fría o hasta tibia de amor de a ratos. Eso ya no le satisface ni le saca una sonrisa, de hecho, la hace sentirse poco querida, por eso ella ya no está más para ti, ya no está más para nadie que solo quiera lastimarla. Una mujer siempre sabrá decir basta, al igual que un hombre. Espero que este video te haya impactado, y recuerda que también nosotros los hombres llegamos y nos hartamos, y aprendemos a vivir en soledad, sin que ninguna persona nos domine o nos arrodille en una relación, y nos entregue un amor de a ratos. Aunque este video está hecho pensando en las mujeres, lo cierto es que ambos pasamos por esta etapa, y tanto hombres y mujeres debemos saber decir, basta ya no aceptaré más, amor de a medias. Espero que este video te haya gustado. Recuerda acompañarme en futuros videos, suscríbete al canal y déjame tu comentario.